me matriculé como escribano apenas me recibí. Eh, intenté el ejercicio de la profesión de abogado. Me resultó, no me resultó lo suficientemente agradable como para mantenerme en ella y entonces decidí eh, el ejercicio de la escribanía. Yo ya no era un chico chico, tenía 33 o 34 cuando, cuando comencé el ejercicio de la, de la escribanía. Eh, la, la, la litigiosidad, la condición de litigante, la posición de litigante no me, no, me, no me deslumbró como yo creía que por ahí cuando uno inicia a estudiar sueña con el litigio y me di cuenta que lo mío es más propenso al, al, al acuerdo, a la función que cumple el escribano muy, muy por encima del, del, del abogado litigante. Me fue útil... Eh, haber probado anteriormente el, el ejercicio de, de la formación de abogado este, para darme cuenta que prefería esto. Soy pura Universidad Nacional de La Plata, fui a la Jardín de Infantes de la Escuela Anexa, Escuela Anexa, Liceo Víctor Mercante y Universidad Nacional de La Plata. Así que, y mis cuatro hijos también van a ver de acá de la plata, así que eh, tengo una deuda importante con la universidad en ese sentido y con la educación pública en particular. Yo me acerqué a la delegación relativamente rápido con respecto, con respecto al comienzo del ejercicio de la profesión, a través de, de algunas colegas que en ese momento trabé relación y me invitaron, en particular a través de la escribana Marcela Tranchini, a través de la escribana Chuyú pasó, a través de la escribana ora Acá, que fueron quienes inicialmente me, me, me invitaron. Eh, y después, como creo que somos un ámbito bastante receptivo hacia los colegas, eh, me sentí integrado, me sentí eh, contenido y, y nunca me arrepentí de haber eh, comenzado en, en la actividad de, de la delegación. Creo que, por lo menos durante la, la, la presidencia mía, una de las ideas que yo tenía bastante presente siempre era eh, tratar de hacer sentir lo más cómodo que se pudiera a los colegas que recién se iniciaban o a aquellos colegas que, teniendo años de ejercicio, no tenían relación dinámica con la delegación. ¿sí? Eh, parcialmente se pudo cumplir, eh, tampoco se puede pretender que todos los colegas tengan participación, pero sí que aquel que tiene voluntad de tenerla, eh, encuentre el ámbito adecuado. Eh, parece que es más sencilla la integración de colegas recientemente recibidos o de los colegas en general en los últimos años que hace 30 años atrás. Me parece que se ha logrado eh, suavizar bastante esa situación y hacerla mucho más fluida. Eh, creo que también en ese sentido, algunas eh, iniciativas de comunicación entre la delegación y los colegas, sean formales o incluso informales a través de los múltiples medios que hoy tenemos, eh, ayuda, fluidiza, yo creo que el rol del escribano tiene una, una esencia, si eh, se quiere llamarle hasta anticuada y tiene un, un, una, un valor en función de eso muy específico que es la, la, la realidad de la, de la Seguridad jurídica, o sea, la, la, la seguridad jurídica en la realidad, en la cotidianeidad y con respecto a los requirientes, con las personas comunes que andan por la calle y tienen que instrumentar actos diversos y en los cuales nosotros damos certeza de que lo que quieren hacer es lo que van a hacer y que no van a tener consecuencias negativas. Luego está el otro plano que es la interacción de esa función con las tecnologías nuevas, con los nuevos modos de relaciones determinado por la tecnología pero creo que la esencia no, no, no, no se altera digamos. Eh, eh, la, la técnica no altera la esencia digamos. la técnica no debería en ningún caso alterar la esencia que es esto, garantizar eh, que las personas puedan instrumentar los actos que quieran instrumentar en los modos que corresponden llevarlos adelante para que sean válidos para que cumplan con los objetivos que ellos tenían, que tengan la certeza cuando terminaron de hacer algo que eso que querían hacer pudieron hacerlo. La idea que yo tenía era tratar de eh, tra tratar de integrar a la mayor cantidad de colegas posibles en, un mo en el modo más igualitario posible y eh, haciendo sin consideración acerca de eh, simpatías o antipatías o personales. o políticas o ideológicas, lo que fuera, creo que en ese sentido eh, yo cumplí con eso. Eh, que me quedó pendiente y me, siempre te quedan muchas cosas pendientes, pero eh, creo que el hecho de, de también integrar un grupo político que ha perdurado en el tiempo eh, me hace sentir a mí que muchas de las cosas que yo tal vez no pude llevar adelante integralmente quienes vinieron después las siguieron desarrollando y perfeccionando. Eh, salvando las, las cuestiones filosóficas eh, de qué es lo que uno hubiese querido ser en su vida, eh, sí, no, no me arrepiento en lo más mínimo de, de ejercer esta profesión.